Esta clase corresponde a la unidad 6 del programa la informatización del color y vamos a comenzar a hablar del color en la computadora. Nosotros sabemos que ustedes han estudiado en otras asignaturas el color justamente desde otras perspectivas. Sabemos que en morfología general y en física han estudiado el color y nosotros nos vamos a apoyar en esto dándolo por sabido para justamente ofrecer eh, nuestra perspectiva desde la tecnología. Es decir, estudiar el color desde el punto de vista de la tecnología. Vamos a ver cómo eh, se trabaja el color en la computadora y qué significan estos parámetros que nos ofrecen los selectores de programas de edición de gráficos. Vamos a pasar acá. Entonces... La reproducción del de, de color en los medios digitales puede eh, producirse o reproducirse, mejor dicho, a través de luces o de pigmentos. De luces lo van a hacer el monitor, eh, o sea, los monitores, eh, las pantallas de celular, las cámaras fotográficas, eh, el proyector de, de cañones y también eh, los escáneres van a capturar el color a través del de uso de luces. En cambio, los dispositivos de impresión van a reproducir el color a través de pigmentos. Ustedes han estudiado el color eh, desde la física. Nosotros, apoyándonos en esto que ya han abordado, eh, les vamos a contar que en la computadora solo se necesitan eh, utilizar tres luces, es decir, no se utilizan todas las radiaciones del espectro visible para reproducir color. ¿Y esto por qué? Porque la suma de la máxima intensidad de estas tres luces, es decir, la máxima intensidad de luz roja, de luz verde y de luz azul, produce la sensación de luz blanca, que para el ojo humano es eh, indistinguible a la que produce, eh, produce el las radiaciones completas del espectro electromagnético visible, que es la luz del sol. Entonces, la sensación que nos da de luz blanca, que nos ofrece la combinación de luz roja, verde y azul en la computadora, para el ser humano es casi idéntica que la luz blanca que podemos o que se genera a partir de la luz solar. Eh, estos tres colores, ustedes ya han estudiado, que son el color rojo, el verde y el azul, son los colores primarios luz o colores aditivos. Bien, y se les dice colores primarios luz, eh, perdón, se les dice colores justamente aditivos porque la sumatoria de estas tres luces eh, generan el color blanco, la sensación de color blanco. A su vez, eh, la combinación de eh, pares de estos colores primarios luz nos va a generar un color, eh, el color eh, sustractivo o eh, secundario, color secundario o primario pigmento también se le dice. Muy bien, nosotros eh, hemos estudiado ya en las primeras unidades que en el monitor cada píxel de la pantalla puede mostrar o reproducir solamente un color, ¿bien?, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo resulta esto? ¿Cómo es posible que eh, se vaya cambiando de color? O sea, que se pueda producir la, toda la gama de colores. Porque como hemos visto, cada píxel tiene filtros para uno para la luz roja, uno para la luz verde y uno para la luz azul. Entonces, en función de qué intensidad o de qué cantidad de luz de cada, una de, estas, eh, cosas, de cada una de estas luces, rojas, verde o azul, filtren o deje pasar el filtro, va a ser la combinación y va a ser el, el color que muestre este píxel. En el caso de la reproducción del color con pigmentos, la tinta eh, funciona como una especie de filtro, ya que cuando eh, la luz eh, incide en, la, en el papel impreso, las tintas van a filtrar el color, la cantidad de, de o van a absorber, mejor dicho, van a funcionar como un filtro absorbiendo las radiaciones que no quieren que muestre y el papel va a reflejar aquellas que eh, vemos finalmente. Bien. Entonces, eh, en este caso, los pigmentos funcionan como filtros que sustraen la luz. Bien, eh, en la reproducción de color con pigmentos tenemos la tinta eh, cian, la tinta magenta y la tinta amarilla eh, Estas tintas, estos pigmentos, eh, cuando se combinan deberían generar un color negro eh, puro, digamos pero lo cierto es que las impurezas que presentan estas tintas eh, cuando combinamos las tres terminan generando un negro que es eh, un negro, eh, un gris pardo o amarronado es decir que no se obtiene un negro puro brillante por esa razón es que se agrega a estas tres, a los tres colores primarios pigmentos se agrega una cuarta tinta que es la tinta negra y se denomina con la letra K para, eh, porque bueno, negro en inglés eh, se dice black es decir que podríamos decir que tendría que estar asignada con la letra B alta pero para que no se confunda con la B de blue que es azul se designó la tinta negra con la letra K ¿bien? entonces queda como C, M y K muy bien y ahora sí vamos a abordar la problemática que atañe al trabajo con color en la computadora y especialmente eh, a la labor específica de los diseñadores, que es eh, justamente la problemática de la denominación del color o de los colores. Eh, y entendemos que es eh, muy importante poder reproducir eh, en, en esta profesión, poder reproducir un color con fidelidad y poderlo comunicar también con total exactitud y que no se preste a confusiones. Entonces, por ejemplo, si vemos esta imagen que yo les estoy mostrando ahora y yo les pregunto, o mejor dicho, yo les digo que, bueno, que el pecho del, del pajarito es amarillo, eh, vamos a más o menos a coincidir en qué color es. Pero si yo no les muestro esta imagen y yo les digo que el color del pajarito de la imagen que yo estoy viendo es color amarillo muy probablemente tengamos en el imaginario distintos tonos de amarillos algunos serán unos amarillos algunos podrán imaginar un amarillo más claro o más oscuro o más tirado al más virado al verde o más virado al naranja y entonces eh, surge así esta problemática de que eh, tenemos que poder Justamente comunicar y eh, distinguir cada color con precisión y denominar cada color con precisión. El ser humano puede llegar a distinguir unos 10 millones eh, de colores distintos, ¿bien? Pero solamente tenemos nombres o podemos nombrar algunos cientos pocos de ellos. Eh, así todo si nosotros tuviéramos nombre para cada uno de los 10 millones de colores que, que puede distinguir el cerebro humano eh, sería difícil, casi imposible acordarse de todos pero aparte de esto, resulta que los nombres eh, son polisémicos es decir, que se presta a distintas interpretaciones por ejemplo, esto mismo que yo les decía si, si yo les digo, mira, el color de, de la marca va a ser eh, amarilla y bueno y tal vez la persona con la que yo estoy trabajando interpreta que es un amarillo diferente al que yo creo o le digo mira es verde eh, verde manzana y, y bueno y a lo mejor eh, su verde manzana seguramente va a ser distinto a, al verde que yo pudiera elegir como verde manzana bien entonces para dar respuesta justamente a esta problemática de la denominación de, de los colores es que eh, una forma de hacerlo es mediante el, el uso de cartas de colores impresas como por ejemplo las pantoneras. Eh, justamente por esto que decíamos, porque es eh, fundamental poder eh, comunicar y designar los colores con exactitud. Eh, si nosotros vamos a una pinturería nos pueden llegar a ofrecer una carta justamente de colores eh, y en esta carta de colores vamos a ver que eh, hay un grupo, un, una cierta cantidad de colores que han sido designados, que han sido identificados con una combinación de eh, números y letras o de números. Entonces, lo que me va a permitir esto es que yo, si elegí un color previamente y después vuelvo porque necesito el, el más de esa misma pintura, de ese mismo color, le puedo decir a, a, a esta persona que me vendió el color, mira, el código que yo llevé antes es este. Y eh, yo voy a estar segura de que me van a preparar exactamente el mismo color. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? De qué manera los selectores de color de los programas eh, nos permiten designar y nos permiten elegir un color para cada píxel de un gráfico, con esto que estamos hablando, que lo hagamos en forma exacta, o sea, con precisión, y que los podamos identificar sin eh, que quepa duda de la denominación de cada color. Entonces, justamente para poder dar respuesta a esta problemática de eh, la necesidad de denominar los colores en la computadora se ha recurrido a los modelos de color en la computadora. Los, co los modelos de color eh, son modelos matemáticos abstractos que permiten describir mediante números las gamas de color que pueden reproducir diferentes dispositivos digitales como habíamos mencionado antes, monitores, impresoras, eh, proyectores, cámaras de fotos pero también nos van a permitir eh, identificar y eh, eh, describir aquellos colores que podría percibir el ser humano ¿bien? o sea no solamente nos van a permitir eh, denominar los colores eh, que, que se pueden reproducir a través eh, de la computadora, sino que también aquellos que eh, puede percibir el ser humano. Muy bien. En este momento, eh, quien esté trabajando en su casa, puede. Eh, lo invito a que abra eh, Gimp, le invito a que abra Gimp, para que vayamos viendo justamente eh, en el mismo selector del programa cómo es esto de, eh, de lo que les anticipábamos, que es ver que son estos parámetros que nos ofrecen los selectores de color en estos programas muy bien entonces yo estoy viendo acá que el, este, selector de, de programa, de, perdón, este selector de color en GIMP me está ofreciendo eh, a ver voy a pasar a la que sigue no, a la anterior, perdón acá me va a ofrecer el modelo RGB fíjense que acá está señalado me va a ofrecer el modelo HSB también me va a ofrecer el modelo CMK y me va a ofrecer un modelo que está acá, que es el modelo LCH. Si lo vemos en Photoshop, a este selector de colores, también nos va a ofrecer el modelo HCB, el RGB y el modelo CMK. Pero a diferencia de GIMP que nos ofrece el LCH, Photoshop nos va a ofrecer trabajar con el modelo LAB. Por su parte, Paint nos va a ofrecer trabajar, que es eh, Paint es un editor de gráficos más básico que GIMP y que Photoshop, solamente nos está ofreciendo trabajar con los modelos RGB y HSB. Muy bien, a ver, seguimos. Entonces, el modelo RGB tiene su base en la síntesis aditiva. Permite describir los colores mediante la mezcla por adición de los, tres colores, eh, de los tres colores luz primario El rojo, el verde y el azul. Como ya dijimos, eh, con este modelo trabajan los monitores, los escáneres, cámaras, proyectores. Muy bien, ahora vamos a empezar a ver detalladamente cada modelo en los selectores de color. Si sí, comenzamos viéndolo acá en GIMP, vamos a ver que el modelo RGB, en primer lugar, lo que tenemos que hacer cuando elijamos trabajar con el modelo RGB, fíjense que acá, en esta parte, eh, está la R tildada, lo primero que vamos a tener que hacer es elegir la escala. Jeep nos ofrece trabajar en RGB con una escala de 0 al 100, o del 0 al 255. Nosotros vamos a trabajar con esta escala del 0 al 255, eh, porque eh, esa es eh, la postura que, con, lo, con lo que viene trabajando la, la asignatura, pero aparte porque también es coincidente y es coherente con cómo trabajan otros selectores de programa como, eh, perdón, otros selectores de color como eh, Photoshop. Bien, en la computadora cualquier color RGB va a quedar identificado por tres números separados por coma, por coma y los valores de cada uno de estos números pueden variar de 0 a 255. Es decir, el primer número va a corresponder al de la luz roja, bien, a la componente roja. El segundo número va a corresponder a la componente verde y el tercero a la componente eh, azul. Cada uno de estos valores tiene que ir en el modelo RGB, se expresa. Separado por coma y con un valor de 0 a 255. Muy bien, ahora vamos a ver el modelo RGB, lo estamos comparando en los tres selectores de programa, de, en los tres selectores de color, y vemos que si escribimos este código que está resaltado acá en la pantalla, 43 de rojo, 127 de verde y 100 de azul y eh, elegimos ese mismo código en los tres selectores de color, vamos a ver que el color que, se, que nos muestra es el mismo, ¿bien? Es decir, que eh, yo podría eh, trabajar eh, con un compañero o una compañera y entonces acordar que Vamos a usar eh, tal o tales colores y entonces podemos acordar que la codificación en RGB va a ser, por ejemplo, 43, 127 y 100. Y estamos seguros que estamos hablando del mismo color y nos estamos comunicando y estamos identificando el color sin eh, lugar a malas interpretaciones o, o a, a confusiones de forma eh, exacta. Muy bien, entonces venimos diciendo que el modelo RGB va a quedar eh, definido por eh, tres componentes: una de luz roja, una de luz verde y una de luz azul. Y si pensamos cada una de estas componentes como una coordenada eh, que forma parte de, de, o sea, que cada una de estos componentes forma parte de coordenadas cartesianas espaciales, o sea, si nosotros ubicamos cada una de las, de las coordenadas, es decir, el eje rojo, el verde y el azul en un, en un cubo, podemos llegar a ayudarnos justamente con este QRGB a entender y a interpretar el modelo RGB. Si nosotros ubicamos el eje de estas tres coordenadas que acabamos de decir, eh, la coordenada roja, la coordenada verde y la coordenada azul en el, eje, en el origen de esta coordenada ubicamos el 0,00, es decir, la ausencia total de, de las tres luces entonces vamos a estar en presencia del negro ¿bien? si por ejemplo yo me moviera por la coordenada roja a su máxima intensidad es decir, en este caso 255 y tengo 0 de la componente azul Bien, y cero de la componente verde, entonces tengo el color rojo y este color queda identificado por el código NRGB 255 0 Es decir, 255 de rojo, máxima intensidad de luz roja, cero de luz verde y cero de luz azul. Es decir, nada de luz verde y nada de luz azul. De igual forma puedo deducir el color azul. En este caso tengo cero de intensidad de luz roja, cero de luz verde y máxima intensidad de la luz azul. Entonces, en este caso azul, el color azul más brillante que pueda reproducir este modelo RGB va a quedar definido por el código 00255. También podríamos llegar a eh, deducir el color magenta en este caso el color magenta va a tener máxima intensidad de color rojo nada de color verde y máxima intensidad de color azul entonces este código va a quedar definido por 255, 0 de verde 255 de azul de igual forma si nos movemos al otro extremo del cubo Vamos al color blanco, es decir, máxima intensidad de las tres luces, roja, verde y azul. Y entonces eh, tenemos el blanco en este, en este otro extremo opuesto al negro. Esta línea que ustedes ven que une justamente el blanco con el negro se denomina la línea de los o la diagonal de los, de los grises, de los colores grises. ¿Y esto por qué? Porque cualquier código que tenga. Igual eh, intensidad en las tres coordenadas o igual valor en las tres coordenadas va a estar eh, expresando un color gris, va a estar identificando un color gris. Por ejemplo, si yo les digo 50 de luz roja, 50 de luz verde y 50 de luz azul, voy a estar de, de luz, con lo cual va a estar más próximo al cero y va a ser un gris más bien oscuro. Ahora, si yo les digo 120, eh, 120, 120, como estoy justamente en el medio de la escala, eh, de los valores que puede tomar cada una de las coordenadas del modelo RGB, voy a estar refiriéndome a un gris medio. Por, y también, si digo 220, 220, 220, estoy refiriéndome a un código cuya intensidad de las tres luces eh, es alto, es próximo a 255, con lo cual seguramente va a ser un gris más próximo al blanco, es decir, un gris claro. Muy bien. Eh, el conjunto de todos los colores RGB se puede representar, como habíamos dicho recién, con este cubo y eh, donde cada color... Eh, corresponde a las coordenadas, ya sea de un punto en la superficie, como lo hemos estado viendo recién, o ahora que lo vemos como un sólido, en el, o sea, un conjunto de, de códigos que corresponde al interior de, de este cubo. Al conjunto de códigos que corresponden a los colores que puede reproducir eh, un dispositivo, que eh, justamente reproduce el color a partir de luces, se le llama espacio RGB. El espacio RGB es justamente eso, el conjunto de códigos que puede reproducir un dispositivo eh, a partir de luces. Ahora estamos viendo... Eh, estos los selectores de, de color de Jim acá a la derecha y de Photoshop en este lado. ¿Qué estamos viendo? Fíjense, acá está seleccionado el color verde en eh, el modelo RGB. Bien, estamos utilizando el modelo RGB. Y se ha elegido un color 111 para rojo, 186 para verde y eh, 176 para azul. ¿Qué nos muestran los selectores de color cuando nosotros eh, estamos... Por ejemplo, si tildamos acá el rojo o si tildamos el verde, vamos a ver que esta, esta ventanita que nos muestra un graduado, una gradación de colores va cambiando. ¿Qué es lo que nos muestra? Nos está mostrando los planos de las tres coordenadas. Y acá hay una representación espacial que intenta eh, explicar justamente esto que estoy diciendo. Por ejemplo, para la coordenada roja que eh, la, eh, está configurada en 111 corresponde este plano que es una tajada del interior del cubo bien y tiene esta representación o esta, estas gradaciones de color. Si nos movemos por el verde que había estado configurado o, con el valor de 186 se... Eh, Va, la tajada que va a corresponder va a ser esta, que está acá. que Fíjense que acá en Jim nos muestra exactamente la misma gráfica, es decir, el, la misma gradación de, de colores, porque está justamente eh, tildada la opción de verde. Y lo mismo sucede para el azul. Entonces, la intersección de estos tres planos que corresponden a cada una de, la, de los valores que hemos colocado en, en RGB la intersección de estos tres planos determina un punto que va a ser este color que hemos eh, que le corresponden estos valores, bien? Muy bien. Entonces hasta acá eh, más o menos hemos podido ir deduciendo usando el cubo algunos eh, códigos, o sea, decir bueno el 000 en el modelo RGB corresponde al negro, el 255, 255, 255 es, eh, corresponde al blanco, y así con el azul, con el rojo, es decir, que hemos podido ir deduciendo a través eh, de, del cubo algunos códigos a qué, co, a qué color eh, corresponden. Pero lo cierto es que no es eh, cercano a la, a la forma en que percibimos. Eh, los colores el ser humano no nos resulta eh, próxima la forma en que eh, el modelo rgb eh, codifica el color no nos resulta fácil de entender porque por ejemplo si yo les digo qué color es 130 de rojo 80 de verde este que está acá en pantalla y 28 de azul eh, si no lo, no, no lo colocamos en un selector de, de colores eh, seguramente no nos va a ser fácil saber a qué color estamos refiriendo con este código. Eso por un lado. Y por el otro lado es que si yo a este código le realizo alguna pequeña variación, supongamos en vez de 130 digo 120, 70 para verde y 35 para azul, este pequeño cambio en los valores RGB puede significar un gran cambio en, el, en la percepción del color, o sea, en el, en el color en sí. Y esto, esto quiere decir que el modelo RGB eh, no es perceptualmente uniforme. ¿Bien? Cuando nosotros decimos que el modelo RGB no es perceptualmente uniforme, significa eso, que una pequeña variación en los códigos RGB puede, puede significar eh, un, una gran diferencia en el color según nuestra percepción. Entonces, para dar respuesta a esta problemática, desde el ámbito de la informática, es que eh, se decide eh, acudir a algo que sea más cercano justamente a nuestra forma de percibir colores. Ustedes han estudiado en morfología, eh, eh, sabemos que han estudiado el sistema Munsell, que también han abordado eh, el espacio de color de Gerritsen y que han estudiado las dimensiones del color, es decir, estas dimensiones del color que son Tinte, tono croma, saturación, brillo o valor. Entonces, para dar respuesta justamente a esta problemática que se nos presenta con el modelo RGB, desde la informática se toman estas dimensiones del color y se realiza una adaptación del modelo RGB haciendo un modelo análogo al modelo de Munsell. ¿Bien? ¿Qué resulta? En esto, ¿bien? Es decir, eh, el modelo HSB surge de, la, de una transformación matemática del modelo RGB, justamente para poder dar respuesta a esto que acabamos de comentar, eh, de ofrecer un modelo que sea más próximo a la forma en que nosotros percibimos los colores, y eh, justamente se pretende hacer un modelo análogo al, de, eh, al modelo de Munsell. Donde eh, en esta rueda bien está eh, agrupados digamos, lo, las tonalidades de color. Ahora vamos a ver una animación. Ustedes esta animación la tienen. Ahí va. Fíjense. Este es el modelo, el modelo RGB, el cubo del modelo RGB. se transforma en algo análogo al modelo Munsell, al sistema Munsell, y luego pasa a coordenadas cilíndricas. ¿Bien? Ustedes tienen esta animación en la multimedia color digital, eh, la pueden ir pausando y la pueden ver eh, las veces que les sea necesario. Vamos a continuar. Entonces, el modelo HSB Fíjense que acá arriba sale HCB con B alta y HCB con B corta. Bueno, vamos a empezar por el H. Toma esta letra de hue que hace referencia a matiz, tinte o tono, que es el color reflejado de un objeto. Y esta componente va a tomar el valor de 0 a 360 grados, que es esta rueda que es, vendría a ser esta transformación y, y esto análogo al sistema de Munsell. ¿Bien? Luego va a tener una componente de saturación o croma, ahí viene la S, eh, que es la fuerza o pureza del color, y esta componente se va, a, eh, va a tomar valores de porcentaje, es decir, de 0 a 100%, que es el máximo. Y la última componente, que es la de brillo, valor o claridad, que es la luminosidad eh, relativa del color, también toma un valor de porcentaje de 0, que es negro, a 100% que es blanco. Y aquí está esto que les decía al principio de la B alta o la B corta. El HSB, el modelo HSB con B alta, toma la, la tercera letra de brillo, mientras que HSB con B corta, lo va a hacer de valor, ¿bien? Pero son modelos idénticos, ¿bien? Se puede escribir con B alta o con B corta. Bueno, en los selectores de color de, en GIMP, entonces, acá tendríamos que tener elegido el, bueno, el modelo HCB. Cualquier color HCB, entonces, va a quedar designado por... Un grado, un valor en grados, de 0 a 360, y dos porcentajes, bien, de 0 a 100%. Bien, ahora vamos a pasar al modelo CMK. Esto que les decía, eh, basado en la cualidad de las tintas de impresión, de poder absorber parte de la radiación solar. Tienen, eh, son transparentes las tintas, entonces actúan como un filtro que, eh, un filtro que absorbe eh, ciertas radiaciones y el papel eh, refleja otras radiaciones eh, entonces esto, por, eso, por esto es que se dice que la tinta funciona como un filtro en los selectores de programa, por ejemplo en GIMP eh, en el modelo CMK cada, eh, cada componente va a ser expresada por eh, un porcentaje, es decir, va a tomar un valor de 0 al 100% en Siam, igualmente en magenta, igualmente en amarillo, que eh, toma la Y por yellow en inglés, y un porcentaje también en la tinta negra. También estos cuatro valores van a quedar separados por coma. Esto es importante porque es la forma en que se comunican eh, eh, los códigos en los distintos modelos. Eh, el modelo CMK es eh, un modelo basado en la síntesis aditiva con el que es posible representar mediante un color la mezcla por adición de los tres colores luz primario que era lo que decíamos un poquito al principio. Eh, los tres colores, luz primarios el cian, el magente, el amarillo, más la tinta negra. Al conjunto de códigos que corresponden a los colores que puede reproducir un dispositivo de impresión, se le llama espacio CMK. Recién habíamos dicho que el espacio RGB era el conjunto de códigos que, que corresponde a los colores que puede reproducir un dispositivo de, que lo hace a través de luces, bueno, eh, se llama espacio RGB, en el caso de los dispositivos de impresión, que lo hacen a través de pigmentos, de tintas, se llama espacio CMK. Bien, en el modelo CMK, eh, el color no se mezcla, o sea, no se obtiene mezclando las tintas, es decir, en el dispositivo de impresión, las tintas no se van a mezclar para ir obteniendo cada uno de los colores, sino que se van a producir pequeños puntos que por estar muy próximos uno con otro van a hacer que el cerebro interprete esta sensación de color que en función de la combinación de estas cuatro tintas sea la sensación de color que eh, entienda nuestro cerebro. Bien. Eh, con este, tipo, con este modelo también trabajan los dispositivos eh, de impresión en cuatricromía, ¿bien? Pero sucede esto, igual que con las tramas, eh, no se mezcla la tinta para obtener, por ejemplo, un verde, no se mezcla el ciam y el amarillo, sino que los puntos están dispuestos en formas eh, muy eh, juntas, adyacentes, y entonces nuestro cerebro eh, interpreta que es color verde, ¿bien? No distingue los puntos ciam eh, y y amarillo y B color verde muy bien ahora llegamos al modelo CIE el modelo CIE comenzaremos eh, a hablar de este modelo y eh, nosotros tenemos que los modelos LSH que los mencionamos al principio y CIE Lab eh, que aparecen en los selectores de GIMP y Photoshop son derivados de este modelo CIE que vamos a comenzar a hablar ahora y este modelo CIE, eh, ¿cómo surge? En 1913, eh, la, Comisión en, en Berlín, perdón, la Comisión Internacional del Alumbrado, que tenía eh, sede en Viena, eh, tenía la misión, el objetivo de crear un foro internacional en donde se discutieran problemas eh, de aspectos científicos y técnicos relacionados con el alumbrado de las ciudades. Entonces, entre otras, otros desarrollos, eh, el, el CIE propuso un sistema para codificar cada uno de los colores que podría percibir el ser humano. ¿Bien? ¿Y cómo hizo esto? ¿Cómo hicieron esto? Eh, esto se hizo a través de un experimento que nosotros vamos a tratar de explicar lo más simple posible, porque eh, es realmente una problemática compleja y el CIE realizaba estudios muy rigurosos, eh, con, realiza estudios muy rigurosos con un gran desarrollo en matemáticas, y entonces nosotros a partir de este gráfico vamos a tratar de entender esto que eh, propuso el CIE. ¿Y era que A partir de un observador estándar, es decir, una persona, un observador estándar, eh, se hacía que mirara a través de una, una rendija, ¿bien? donde este observador lo que veía era un círculo y este círculo tenía la mitad superior que estaba iluminada por un triestímulo RGB, es decir eh, la parte superior de este círculo estaba eh, el color de, este, de la mitad superior de este círculo estaba formado por luz eh, roja, verde y azul en distintas intensidades en cambio, la mitad inferior de ese círculo, estaba eh, el color estaba compuesto por una radiación espectral única, es decir, eh, pura. Bien, entonces, cuando el observador veía que eh, la parte superior del, de la ruedita o de este círculo se emparejaba y veía todo el círculo de un mismo color, entonces... Se eh, decía, bueno, para esta radiación, para esta longitud de onda, le corresponde un código RGB o le corresponde tal radiación de luz roja, tal de luz verde y tal de luz azul. Así se hizo hasta codificar todo este espectro visible o todo eh, este conjunto de colores que podría percibir el ser humano. Bien, entonces, a partir de este trabajo, ah, lograron definir una serie de códigos de tres coordenadas que formaban un sólido de color de este tipo que estamos viendo acá. Bien, vamos a hacer una aclaración. Eh, estos modelos son abstracciones matemáticas. Eh, ambos, o sea, los modelos que estamos explicando del CIE en este momento. Son abstracciones matemáticas y no tienen un referente empírico, es decir que no son descubrimientos, sino que son inventos humanos, de los humanos, que, de estas personas que trabajaron en CIE, para poder explicar, eh, en este caso justamente, son modelos que nos permiten eh, explicar o entender eh, el, el, el conjunto de colores que podría percibir el ser humano. ¿Bien? Entonces no hay un referente empírico eh, del que tenga referencia. Eh, bueno, esta es una abstracción matemática que nos va a permitir representar en un gráfico como este eh, que se llama Diagrama de Cromaticidad CIE de 1931 eh, y los códigos de color para todas las sensaciones de color que puede percibir el ojo humano. Bien, entonces, a partir de transformaciones matemáticas... Se pasó de este espacio triestímulo 100 1931 a este diagrama de cromaticidad cie eh, eh, A este gráfico se lo conoce como eh, el espacio absoluto de color porque justamente contiene las codificaciones para cada uno de los colores que pueden reproducir los dispositivos de impresión, los dispositivos que mm, mm, re, eh, muestran el color a partir de luces pero también aquellos que pueden distinguir el ser humano, que puede percibir el ser humano. Muy bien. Entonces, eh, el diagrama de cromaticidad o espacio absoluto de color, como se llama este gráfico, vamos a explicarlo un poco, tiene un eje Y que indica la cantidad de luz verde, bien, un eje X, donde se muestra la cantidad de luz roja, un eje Z que está perpendicular a este gráfico que estamos viendo, que nos va a representar la claridad de los colores. Acá tenemos en el borde curvado todas las longitudes de onda de la radiación visible y en, el, en la recta, en el borde recto, están representados aquellos colores que se han obtenido mezclando las longitudes de onda roja y azul es decir, de los extremos del espectro y que se le llama la de los púrpuras ¿bien? y bueno, ¿qué utilidad tiene eh, este eh, espacio absoluto del color? y es que eh, justamente esto que decíamos recién tiene los códigos de los dispositivos por ejemplo RGB, entonces si yo ubico el verde más brillante que puede reproducir mi monitor, el azul más brillante que puede reproducir mi monitor y el rojo más brillante que puede reproducir mi monitor, voy a obtener una figura triangular en la que van a estar contenidos o en la que van a estar identificados todos los códigos de los colores que puede mostrar mi monitor. ¿Bien? Y así como dispositivo RGB o dispositivo que reproduce el color, a partir de luces, existen, van a existir espacios RGB. ¿bien? Es decir, este otro triángulo puede pertenecer a otro eh, dispositivo, eh, por ejemplo, a una cámara o puede eh, pertenecer a algún otro monitor. ¿bien? Son dos espacios RGB distintos. Lo mismo va a pasar con los espacios mk. Si yo eh, identifico en, en este espacio absoluto del color el cian más puro y brillante que puede reproducir un dispositivo de impresión, el magenta más brillante y más puro que puede reproducir ese dispositivo, lo mismo con el amarillo, voy a poder identificar un área, bien una figura, eh, que va a eh, contener o que, o que va a encerrar todos aquellos eh, códigos de los colores que puede representar este dispositivo de impresión y de igual forma pueden existir tantos espacios CMYK de, de según eh, existan dispositivos de impresión. bien O sea, cada dispositivo de impresión o cada monitor tiene su propio espacio o su propio área en este eh, espacio absoluto del color. Y bueno, ya acabamos un poco anticipando algo que vamos a abordar el año que viene, que tal vez ustedes lo están eh, pudiendo ver, y es que estamos viendo áreas RGB en el espacio RGB que no están en el espacio CMK y viceversa. Y bueno, y esto va a ser una problemática justamente que vamos a abordar el año que viene y es que van a haber colores en el espacio RGB que no van a ser reproducidos por por algunos dispositivos eh, a partir de pigmentos y también van a ver eh, colores que son imprimibles pero que no los muestra el monitor y bueno, de este modelo CIE por sucesivas transformaciones matemáticas se fue perfeccionando y pasó a denominarse modelo CIE LAB L -A -B. en este modelo CIE LAB eh, tenemos un eje vertical ¿bien? que es de, el eje de la luminosidad que va a ir de 0 a 100% y dos coordenadas que son dos coordenadas eh, A o B eh, que van a ir eh, la, coordenada a del azul al, perdón, la coordenada A del rojo al verde y la coordenada B del rojo al verde del azul al amarillo, y estas coordenadas pueden tomar eh, valores de más 127 a menos 127, ¿bien? Entonces, cualquier código en el modelo LAB va a quedar definido por un porcentaje y dos valores que pueden ser desde el más 127 al menos 127. Y bueno, y por último, eh, perdón, no me ha tomado acá. Eh, bien, esto es lo que decíamos recién. Y en una transformación de, de Cielab, que en lugar de emplear eh, coordenadas rectangulares, emplea coordenadas eh, cilíndricas se llega a la, al modelo CLCH. -E Recuerdan que al principio estuvimos viendo que GIMP me ofrece el CLCH -E y Photoshop me ofrece el -E Lab. Bueno, el modelo CLCH -E es una transformación del modelo Cielab con la diferencia que en vez de coordenadas rectangulares toma coordenadas cilíndricas. Y entonces la luminosidad se va a medir en un porcentaje de 0 a 100 eh, el croma o saturación también se va a, um, a medir como un porcentaje de 0 a 100 y es la distancia que va desde el centro hasta la rueda, hasta el borde de la rueda. Bien, y el hue, matiz o tinte se va a expresar como un ángulo que indica la posición del color en la rueda y se va a expresar de 0 a 360 grados, es decir, es más parecido al HSB que al Cielab, este eh, modelo. Muy bien, eh, acá les eh, ofrecemos la bibliografía y eh, entonces eh, terminamos por finalizada esta, esta clase eh, que va a estar disponible y es equivalente, va a estar disponible en el blog y es equivalente a la que se ha dictado en el gabinete en forma localizada.